En este vídeo os voy a explicar por qué no debéis hacer este tipo de diseños para vuestros llaveros. Esto puede servir para un pendiente o para algo que va colgando, un, coll un collar o algo así. Pero si lo vais a hacer para un llavero, esta anilla se va a quebrar en cero coma. Te voy a enseñar cómo hacer unos agujeros bastante más resistentes y que puedes darle un par de vueltas a la hora de diseñar. Cuando diseñamos un llavero, habitualmente lo que hacemos es hacer nuestro modelo y añadimos un torus, nos lo traemos... Le rotamos de alguna manera, buscamos una posición y aquí mismo queda y listo. Y lo mandamos a imprimir así y mandamos una, un bolo que acabo de modelar en un minuto y lo mandamos a imprimir tal cual con la anilla ah la listo cuelgas del llevarito y, del... y ya está esto está muy bien cuando son manufacturas en plástico inyectado o cuando estamos trabajando con pendientes o algo que no va a cargar mucho peso pero si es para que aguante unas llaves realmente va a ser un problema entonces en lugar de dejar esto así tal cual y mandarlo a imprimir con la anillita tenemos la opción de utilizando esta misma anilla o incluso un cilindro lo podemos rotar en y 90 grados podemos seleccionar cualquiera de estos dos objetos y hacer un boolean vale si yo ahora mismo a este bolo le añado un modificador boolean de diferencia y selecciono este torus como veis, me va a atravesar toda la malla y va a hacer el agujero por dentro. Esto significa que yo voy a poder meter por aquí un cordencito o voy a poder incluso meter la anilla de mi llavero y que el llavero cuelgue directamente mi bolo. No, no, no necesito un torus que va a ser muy delgado, que se va a romper en dos días y voy a acabar perdiendo el llavero. Y si es para ti, que tienes una impresora 3D, pues no pasa nada porque te puedes imprimir otro y ya está. Pero si es una venta, si es para alguien que le acabas de vender un llavero a lo mejor no le hace mucha gracia que se le rompa el llavero y posiblemente no te vuelva a comprar mi consejo es que te busques la medida de la anilla de un llavero estándar y directamente escales este torus al diámetro que tenga normalmente una anilla y le hagas este tipo de orificios y si no sabes bien cómo va a ser de tamaño la hebilla puedes seleccionar directamente con un cilindro y atravesarlo de, por una parte que tú consideres. Tú consideres que va a ser interesante y que va a resistir. Yo creo que si esto lo perforamos justo ahí, ahí no se va a salir ni de coña. Le puedes meter luego un cordoncito y hacerle un trenzado que va a ser mucho más resistente que una anilla de plástico de este estilo como la que os he enseñado antes. Así que es así de sencillo. Seleccionáis el objeto. Añadís un modificador boolean y en boolean seleccionáis diferencia y con el gotero seleccionáis vuestro objeto. Se hace la perforación y eso ya lo podéis mandar a imprimir. Y no os preocupéis por los soportes porque cuando esto es tan pequeño no hace falta poner soportes. ¿vale? Esto ya directamente así, sin yo ni siquiera hacer la, la aplicación del modificador, vale yo puedo mandar esto tal cual a un STL. Puedo darle a File, Export stl y aquí puedo marcar las casillas de aplicar modificadores esta la podemos aplicar y solamente la selección de esta manera vamos a exportar únicamente nuestro bolo con el orificio de acuerdo así que bueno este es el truco vale y ahora te voy a enseñar a hacer llaveros planos como son bastante comunes y de una manera muy sencilla vamos a añadir un cubo vamos a escalarlo en el tamaño que más o menos queramos, vamos a hacerlo de unos 5 centímetros, 6 centímetros, vale, me sirve. Y lo escalamos en Y para hacer como una especie de plaquita y desde la vista frontal pues lo vamos a escalar en Z hasta que tengamos pues el grosor que queramos. 5 milímetros quizás es mucho, vamos a hacerlo de 3. Vale, ya tenemos una placa. Ahora para redondear esta placa podemos seleccionar ejes, vale, aquí he marcado los ejes y podemos seleccionar estos de aquí y con la tecla shift estos dos de aquí ya tenemos estos cuatro ejes seleccionados y vamos a hacer un bebel con control b hacemos un bebel bueno primero vamos a aplicar la escala aplicamos escala entramos en modo edición. hacemos un bebel si os fijáis ha cambiado la manera de hacerse el bebel y ahora esto lo podemos redondear un poquito pulsamos la tecla c se nos queda así por ejemplo vale algo así vale ahora para que esto quede suavecito le añadimos en modo objeto un subdivision surface esto se nos queda con forma de patata pero si hacemos un control r y un corte en el medio lo dejamos en el medio otro bevel y lo llevamos hasta el final esto ya se nos queda más suavecito y podemos darle más subdivisiones y si os fijáis esto ha quedado bastante más lisito vale y con esto aquí le podemos incrustar un texto vamos a incrustarle un texto con vamos a activar el, el modo rayos x mesh y, o sea shift a y le vamos a dar un texto y a este texto le podemos escalar en el tamaño que nosotros queramos que nos convenga vale le podemos poner el texto ahora podemos cuadrar nuestra chapita a la altura más o menos el texto nos lo llevamos a la parte superior venimos a las opciones del texto y en geometría en geometría vamos a extruirlo lo extruimos cojo nudo y este texto lo vamos a duplicar lo duplicamos con shift d duplicamos y le vamos a dar un bevel de round le damos un round si os fijáis el texto crece en forma redondeada y nos podemos traer el round aquí abajo vale Perfecto. Ahora escalamos en la chapita en X para que nos quede más o menos ahí ajustado al, al tema. Y le añadimos una perforación aquí. Dejamos siempre un hueco para poder añadirle una perforación. Entonces yo ahora mismo voy a añadir un cilindro, lo voy a escalar, lo posiciono donde me interesa y le añado un modificador de boolean de diferencia, extrayendo este cilindro. Ahora convierto el texto en mesh, convert to mesh y el otro lo mismo, convert to mesh. Ahora lo que puedo hacer es seleccionar la caja y los dos textos y con control J hago un join, un join, ¿vale? O si no, con un botón derecho, lo que, podéis, lo que podemos hacer es un join, vale Control Ctrl-J. De esta manera se nos ha juntado todo. Ahora mismo esto es una sola, una sola malla. Solo nos quedaría aplicar la escala y exportarlo, y ya tenemos un llavero resistente. Esta, esta perforación va a romperse también probablemente, pero va a tardar en romperse mucho más, muchísimo más que si le añadimos un torus así delgadito y hacemos jiji, jiji, jiji, jiji. Ah, oh, mira, jiji, ya tengo. Ya tengo mi llavero, mira qué chulo. Toma, cinco pavos. Claro, luego la persona llega con su llavero de Mari Carmen, se lo regala, se lo pone en el coche y después de ir al mercadona... Eh, ya se le ha perdido el llavero ¿por qué? porque esto se rompe se rompe muy fácilmente así que ahí os dejo el truco vale yo esto desde que lo aplico no se me ha roto ningún llavero y todos los que me cuelgan de la mochila van de puta madre y gracias por verlo nos vemos en el próximo y lo que dice este cartelito no suscríbete dale un like y por favor déjame un comentario o algo que siempre se quedan la caja de comentarios súper vacías venga nos vemos hasta luego